Faltan 20 días, lo habíamos señalado para las elecciones generales y estos son los resultados y las repercusiones a propósito de la última encuesta publicada. Ante la pregunta realizada por Mercados y Muestras para Página 7, ¿por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones? El 33% afirmó que respaldaría a Morales. En tanto, a Carlos Mesa obtuvo el 26%. Óscar Ortiz, de la Alianza Bolivia Dicenó registró el 9%. ¿Qué dicen los allegados de esta nueva muestra realizada entre el 13 al 20 de septiembre en 102 poblaciones? Bueno, un medio de comunicación que está siempre en contra del MAS, ¿no? en contra de Evo Morales, pero aún así nos da ganadores. Pero no nos olvidemos que el año 2014, las elecciones anteriores en todo caso, nos daban un porcentaje mucho menor, si no me equivoco, 52%, lo que hemos sacado alrededor del 63%. ...un movimiento al socialismo absolutamente estancado... ...que no logra eh, pasar del, del 35%, ...un eh, Carlos Mesa que se mantiene y sube en las encuestas... ...y un Bolivia dice no de Oscar Ortiz... ...que es simplemente marginal en términos de votos... ...y que lo único que hace es, en términos de oposición... ...perjudicar eh, la composición de la propia Asamblea Legislativa. Los que han hecho esta encuesta... ¿Creen que nos vamos a tragar el cuento de que el tema de la chiquitanía le pasa factura a Oscar Ortiz y que por eso nos afecta electoralmente, nos debería afectar como lo pones esa encuesta? Por favor. A principios del mes de agosto, Página 7, en alianza con los tiempos y asuntos centrales, presentaron un muestreo. Según el estudio de intención de voto, Evo Morales tenía 35%, Carlos Mesa 27% y Óscar Ortiz 11%. O sea, no son certeras. Nosotros estamos seguros, convencidos, que el pueblo, el pueblo boliviano es bastante firme y consistente a Evo Morales. Y en primera vuelta vamos a ganar las elecciones eso dice la percepción nosotros estamos trabajando y además sus muestreos que hacen ese sector algunos sectores probablemente en conflicto que tiene eh, el gobierno ese sector es sectores sus encuestas no y sus listados de las comunidades municipios eh. en menos de tres semanas los bolivianos acudirán a las urnas a elegir a las autoridades que gobernarán al país por la gestión 2020-2025 tanto en el órgano ejecutivo como el órgano legislativo.